Con la finalidad de aupar su candidato, de, de crear, de buscar like, de buscar eh, visualizaciones y ese tipo de cosas. Pero bueno, la, la encuesta reciente, la de anoche, a las diez y tanto de la noche, fue publicada en el Canal 9. El firma encuestadora Mark Penn Stagel publicó anoche su última encuesta de cara a las elecciones presidenciales de República Dominicana, pautada para el próximo 5 de julio. La encuesta Mark Penn, no, Mark Penn Stower, da a Luis Abinader 39% de las preferencias, mientras que a Gonzalo Castillo 37% y a Lionel solo un 10% de las preferencias electorales. La firma encuestadora Mark Penn Stower publicó anoche su última encuesta de cara a las elecciones presidenciales de República Dominicana, pautada para el próximo 5 de julio. Prevé un empate técnico entre el candidato opositor Luis Abinader y el oficialista Gonzalo Castillo, que tendría que ir a una segunda vuelta. Abinader, del Partido Revolucionario Moderno, PRM, recibiría el 39 de los votos, frente al 37% de Gonzalo Castillo, del gobernante Partido de la Liberación sí, sí. Dominicana. Según la encuesta elaborada por la empresa Marpen el tercer candidato mejor colocado es con el 10% de la intención del voto, es el expresidente de la República, Leonel Fernández, quien fundara el partido Fuerza del Pueblo el pasado octubre, tras abandonar las filas del PLD. De igual modo, el Centro Económico del Cibao publicó ayer una encuesta donde da ganador a Luis Abinader con un 53.5% frente a Gonzalo Castillo, con un 34%, a Leonel Fernández con un 10% y a Guillermo Moreno, con un 2.1%. Son, estos son los resultados de esa encuesta y un poco de refilón la de, la de Santiago, ¿no? Centro Económico. El Centro Económico del Cibao. Ese es Aguilera. Aguilera, sí. sí. Hay gente con la que yo no. Que yo no. O sea, Aguilera sí. y, y este hombre eh, de Santo Domingo, ¿cómo se llama? Que es muy amigo de Hipólito que también tiene una encuestadora, Dorín Cabrera. Dorín, Dorín, Dorín Cabrera. Cabrera maneja los números a <risa> su yeah, Es yeah. increíble. Yeah, yeah. Bueno, Fulvio, ¿qué me cuenta con relación a esta encuesta? Bueno, de acuerdo a esta encuesta, el único que ha crecido es el candidato oficialista. Todos los demás han, han decaído. Y esta misma encuesta, yo envié a producción, a, a la tablet, Carolina, que esta misma encuesta sí, lo... publicó... En, 28, en una encuesta que hizo desde el 28 de febrero al día 2 de marzo, que Luis Abinader se iba en una primera vuelta en las elecciones que, que venían, en mayo. Eso, eso lo publicó esta misma encuestadora. Y está el periódico Hoy, ¿verdad? Sí, en el periódico Hoy. Que Luis Abinader ganaría en primera vuelta con un 50 y algo por ciento. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? El 64% piensa que del electorado que esto va a pasar en una primera vuelta. El PRM como partido tiene un 42% a nivel nacional como partido de votos, de preferencia, cuando usted lo mide con los demás partidos. Aquí también en esta encuesta lo está dando por debajo. Para usted aumentar un punto en las elecciones necesita... 55 mil votos, tomando en cuenta que voten 5 millones y medio de personas, o el 60-65% del electorado. Es decir, que de marzo, a abril, a lo que tenemos de mayo, para que esto sea cierto, el hombre habría tenido que aumentar medio millón de votos. Estamos hablando que en marzo y abril, tendrían que estar aumentando mil votos por mes, o casi un 4% por mes. Dando salami, un partido que no tiene ya nada que ofrecer con los funcionarios que tiene ahí, no tiene nada que ofrecer el pleno, no hay nada nuevo. Otra cosa, el escándalo de INAIPI, el escándalo de salud pública con la licitaciones con los suministros médicos, el escándalo de Defensa, el escándalo de Desur, el escándalo del COE, el escándalo del de Idonza. Si, si eso es crecer, además el candidato oficialista ha cambiado tres veces en lo que va de año al director de campaña. Tres veces ha cambiado. El último ahora es Abel Martínez. Pero usted es en Santiago. Entonces, señores... No, a nivel nacional a nivel, te... nacional. a nivel nacional. Tres veces. Imagino, lo, ah, primero era Navarro, eso. después otra persona, ahora es... A ver, tres veces ha cambiado de estrategia. Y qué es raro que el ministro de Turismo no está ahí. Porque se, es bueno, incendio. es que lo han dejado solo. Está solo. Lo han dejado solo, dando salami. Entonces, ¿cómo me pueden a mí explicar estos resultados que hoy se dan? Si la intención fue alentar a, a, a, a, a, al oficialista le va a salir el tiro por la culata porque esto hace que nosotros como opositores arriescemos los trabajos <ríe> y nos hagamos más ácidos militantes. No obstante a ello, no es posible que solamente haya crecido el candidato oficialista cuando tampoco le ha ofertado nada nuevo a este pueblo. Aviones para buscar gente haciendo papeles de cancillería, dando salami con obras públicas y todas esas cosas por, por el estilo, pero lo han dejado también solo, no ha ofertado nada nuevo, no tiene un discurso no se atreve a ir a un medio de comunicación ha rechazado ir al mediodía, ha rechazado ir allí ha rechazado ir a, a, a, a, al debate de Ángel a, a. entonces si las personas a quien él le haya dado salami es totalmente diferente a la que visitó meses anteriores es una población totalmente diferente entonces eh, ¿a dónde están esos medio millón de nuevos electores? no se percibe tampoco en la calle, por lo tanto hay una gran dicotomía en esta encuesta que publicó anoche más y también todas las demás encuestas que se han publicado una diferencia tan abismal de 15 puntos, de 14, de 11, en estudios estadísticos, bien ponderados, eso no es posible. No es bueno, posible. Así es. Eh, bueno, vamos a aprovechar antes de pasar a Carolina para saludar a nuestros compañeros que están en sus casas. Está Francis Rodríguez. Eh, buenos días, Francis. Buenos días a ese equipo a nuestro equipo de cada mañana, agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayuda a desenvolver en él. Yo soy Francisco Rodríguez y estaremos compartiendo todo este contenido del día 28 de mayo. Buenos días. ¿Cómo no? Gracias. Buenos días, Francis. Yerjan Antigua, que también está desde un lugar desconocido del planeta. <risa> Adelante. De la Baja cueva. ¿Eh? ¿Eh? Buenos días, a todo equipo. ¿Me escuchan? Sí, sí, te sí. escuchamos. ¿Cómo estás? Bueno, a Marcos, buenos días, Pablo, buenos días, Carolina, buenos días, Fulvio, Fran, buenos días, buenos días a toda la gente que nos vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Aquí estamos en este 28 de mayo del año 2020, prestos a, a los comentarios y análisis de los, de los diferentes temas de interés de la República Dominicana y el mundo. ¿Cómo no? Gracias, Yerian. Buenos días, eh, Carolina. Bien, amados amigos televidentes, eh, realmente me sorprende que el único candidato que haya eh, subido en puntaje eh, haya sido Gonzalo Castillo, entonces todos los demás han disminuido. Eh, ¿Quiere esto decir que entonces eh, esa tendencia al alza, según esta encuesta, porque tenemos un candidato que tenía unos números muy por debajo de lo que... Se le está dando hoy en términos 3, 4, 5 puntos, aunque se vean poquitos, es mucho. Entonces, el candidato de la oposición, el señor Luis Abinader, y podemos poner la encuesta ahí en pantalla, eh, ha ido disminuye, disminuyendo sorprendentemente eh, que lo que vemos en el día a día, contrario al candidato oficialista, son apoyos eh, masivos, si se quiere, de ambos candidatos, tanto de Luis, a Luis Abinader como al candidato de la Fuerza del Pueblo. Cosa que no ha pasado con Gonzalo Castillo. Entonces, ante todo esto, según Mark Penn, estamos a alrededor de 30, 36 días para las elecciones... Eh, Gonzalo Castillo es el próximo ganador según lo que te dice eso, porque tú tienes un no, candidato que todo hay, el tiempo hay, se ha habido de 34 y 33 puntos, se ha ido subiendo Hay un empate técnico eh, técnicamente hablando hay un empate entre no, Abinader y No, pero me y, refiero y a la tendencia, Amado, entonces si okay. tenemos que el candidato mayoritario el, el candidato de la oposición, el principal candidato ha disminuido el candidato oficialista ha aumentado y la tercera opción de poder ha disminuido, entonces esto es lo que te está diciendo que Gonzalo Castillo va a ganar y realmente nos sorprende porque eh, el día a día te ha dicho lo contrario entonces vamos a ver ahora es que estamos empezando eh, realmente vemos día a día que salen diferentes encuestas, todas de estas han posicionado o han dado otros números, entonces deberíamos de decir ¿es esta la más creíble? o sea, esta es la que hay que darle eh, eh, la, la verdad a diferencia de alrededor de cuántas, tenemos algunas 10 encuestas que han salido en los últimos días donde los números son totalmente diferentes. Repito, todas las encuestas que nosotros hemos visto en los últimos días, los números son totalmente diferentes. La pregunta es, ¿a quién le creo? Bueno, yo... Bueno, vamos a escuchar a Yerjan, que, que luego yo diría algo al sí. final. Yerjan. ¿Cuál es tu opinión con relación a esta encuesta? Cuéntanos. Eh, justamente ayer eh, entramos en un pequeño debate en el programa. Yo decía que la política no se analiza en función de, de la cantidad de actividades que tú puedas ver que realice un candidato o de la cantidad de apoyo que tú ves que un candidato pueda recibir. Eso no se mide así, se mide con datos estadísticos en función de investigaciones. A todo el que va a la universidad le da metod metodología de la investigación y sabe cómo se maneja una encuesta. Y que es un, esto es un trabajo científico que te da los datos. Cuando nosotros analizamos, para, para poder analizar la encuesta Marpen eh, actual, igual que la del Centro Económico de Cibao, uh -huh. tenemos que irnos a su antecedente. Por ejemplo, en marzo del año 2020, el, el Centro Económico de Cibao le daba a Luis Abinader un 56% y le daba a Gonzalo Castillo un 22%. Fíjense ustedes que está, está separado a Luis Abinader con más de un 50%. Pero en abril del 2020... El Centro Económico de Cibao le daba a Luis Abinader un 53.4% frente a un 23.7%. A Leonel le daba ahí un 7%. En mayo, esta, esta se hizo del 11 al 12 de mayo del 2020, el Centro Económico de Cibao le daba a Luis Abinader un 53%, le daba a Gonzalo un 23% y le daba a Leonel un 7.3%. ¿Pero qué resulta? En, ahora, del 25 al 26 de mayo... La propia firma encuestadora del Centro Económico del Cibao le da a Luis Abinader un 53%. Le da a Gonzalo Castillo un 34%. Fíjense ustedes, le subió Gonzalo, lo indica esa misma firma encuestadora, y le da a Lionel un 10%. Es decir, que Lionel subió ahí los 3 puntos y Gonzalo subió aproximadamente unos 10 9-10 puntos. Cuando nosotros vamos a la MarPEN, la MarPEN, en, en octubre, el día 3 de octubre del año 2019, le daba a Luis Abinader un 79% frente al puerto Mejía. Esto era en, la, en las, en las internas, ¿verdad? Le daba a Leonel Fernández un 46% y a Gonzalo un 46%. Ahí está el empate prácticamente técnico entre, entre Gonzalo y Leonel. Pero ¿qué resulta? En enero del 2020, la propia Mark Penn le daba a Luis Abinader un 43% pero le daba a Gonzalo un 28% allá abajo y le daba a Lionel Fernández un 19%. ¿Qué resulta? Que en marzo eh, de 2020 la propia Marpen que esa la utilizó mucho el PRM, yo creo que Julio te la comentó, le daba a Carolina Mejía un 52% frente a un 33% a Domingo Contreras en, en el distrito, decía que Manuel Jiménez iba a ganar con un 53%, decía que Abel Martínez iba a ganar con un 40% en Santiago, decía que Rafael Duluc eh, se me que Rafael Duluc iba a ganar eh, en Iguel. Bueno, fíjense ustedes cómo viene esta encuesta dando eh, eh, eh, informaciones certeras. Ahí en esa, en esa misma encuesta del marzo de 2020 le daba a Luis Abinader un 50% y le daba a Gonzalo 24%. Todas las encuestas coincidían en lo mismo. En la de anoche, que es la importante ahora, le da a Luis Abinader un 39% frente a un 37% de Gonzalo Castillo y a Lionel, que anteriormente le había dado un 19%, entonces le ha dado un 10%. Es decir, Lionel bajó, Lionel bajó muchísimo, aproximadamente, aproximadamente 9 puntos y Gonzalo subió aproximadamente entre 9 y 10 puntos. ¿Qué indica esto? Que... La política no la podemos ver, eso es en función de ese cuesta, ¿verdad? Porque hoy sabemos que mucha gente la, le va a quitar credibilidad porque no le favorece, otros sí le van a dar porque, es credibilidad porque le favorece. Entonces, ¿qué indica esto? Que la política tú no puedes verla en función de tu interés particular, por eso que hay mucha gente incómoda, porque la están viendo en función de un interés particular y la política no se mide así, tú tienes que apartar la pasión política. Tienes que apartar tu, tu interés particular para tú poder ver los números reales. Si, si esa encuesta está reflejando eso, entonces hay que investigar qué fenómeno fue lo que pasó para que se diera así. Lo mismo que pasó en febrero. El PLD tenía ganado las elecciones municipales, pero ¿qué sucede? Hubo una situación de una suspensión, hubo una protesta masiva en la Plaza de la Bandera y ese fenómeno social provocó que perdiera las elecciones. De manera... Que querer ahora venir a desacreditar esta, esta encuesta como que no es saludable porque a, a, antes la, la, la celebraban cuando le favorecía, hoy la desacreditan cuando no le favorece. Y recuerden que, que, que los programas quedan grabados y la gente es inteligente, la gente no es tonta. Es importante que cuando se vaya a hacer un análisis sobre política, apartar un poquitico el interés particular y apartar un poquitico la pasión. Francis, sí, no te bueno. oigo. Buenos días. Adelante. Sí, me escucha. Sí, sí, sí, ahora sí. He estado escuchando detenidamente a cada una de las ponderaciones, el análisis de Fulvio, interesante ahora de Yajan. Y, y su siempre pedido a, a alejar las pasiones, pero yo quiero decirle a Yajan que todos abogamos por lo que creemos, por lo que confiamos y, y, y procuramos. Y hay que ponerle pasión en todo momento sin dejar de desfallecer esa, esas intenciones. Porque si tú crees en algo y tú sabes y concibes a lo que te llega a ti de momento por, hasta por el sentir social cuando tú sales a las calles, te deja a ti un reflejo. que Es totalmente distinto a lo que te presentan estas encuestas y al parecer siguen haciendo maravillas a favor de quien en el Palacio espera escuchar cambios que su candidato no ha producido. No ha producido porque... ¿Eh? ¿Me iba? No, Francis, iba no, continúa, continúa. no, no, adelante. No ha producido porque conocemos la condición de un candidato que representa al verdadero candidato. Es decir, el candidato perenne constante y ferviente y poderoso, porque está en el poder es Danilo Medina, en cuerpo de, de Gonzalo Castillo. Eso se ha reflejado y se ha conocido por todos. ¿Cómo es posible que este pueblo, en un, en un invento, por establecer lo primero que se quiso establecer con Gonzalo, era que, o con el grupo de los delfines, era que el líder, el monarca, tenía la capacidad como en aquellos años de Francia, Tener un delfín, tener al más cercano, al más creíble, al más ponderado a su alrededor para que fuera su sustituto. Y sobre todo cuando no se tiene un hijo, que pueda sustituirlo como pasa en Corea del Norte. Que murió el dictador y su hijo fue quien, quien asumió el poder. Pero estamos en Occidente, estamos en democracia, estamos... En un proceso donde este pueblo entonces está retrocediendo a todos sus ideales cuando ha pensado que hay corrupción en el no. Estado, que hay una corriente de sí. hacer todo lo que sea posible para enriquecernos más antes de salir o lo que suceda y pagar no a costa de lo que sea, para sostener el poder. Si eso es así, el pueblo que no se queje, ni, y ya como de, yo creo que fue Amado que hizo el comentario el día pasado, aquí ha quedado relegado a ínfimos números en, de encuesta el sentir de un pueblo que aspira ver condenado o juzgado a corruptos que independientemente del análisis que se pueda hacer antes de concluir que es corrupto, es de todo visto cómo aquí se han enriquecido muchos políticos que aún creen que el pueblo no lo observa. Entonces, estas encuestas me dice a mí y me apena, si es así como ellos los plantean, que aquí no hay tal lucha contra la corrupción, no hay tal lucha por, por proteger el bien más preciado de todo pueblo, que es su Estado, que es su riqueza común en la convivencia de un Estado social y democrático. A mí me apena que nos diluyamos en estas encuestas que le venden al monarca los sueños para ver si produce tendencia, porque aquí hay otra población mayoritaria, aparte de la asalariada, porque el PLD tiene una una legión de votantes asalariados, que eso es indiscutible, pero que se debate algo interno entre Fuerza del Pueblo y el propio PENCO. Y eso también tiene que saberlo la sociedad, de que hay mucha gente que no opina para sostener su salario. Y cuando opina para sostener su salario, también le da favor al candidato oficialista, por lo que hay que esperar al fin, a ver quiénes serán verdaderamente los porque ya yo en las encuestas no prefiero simplemente pensar que el pueblo ha retrocedido, que el pueblo ha dejado de lado sus ideales de, de, de, de persecución de la corrupción, de que aquí el único país que tuvo radicado la oficina de, de corrupción de Brasil con Joao Santana que todavía está dándole opinión al Estado para esta competencia electoral porque está ahí, vía videoconferencia desde Brasil en su cárcel domiciliaria. Y su hijo ahí, y ahí hemos pasado en el programa todos los cheques que ha erogado este gobierno para esos fines. Y que aquí no pase nada, que Odebrecht no pasó, que las, que las últimas de... De, la, de los actos de corrupción que se han visto planificados vilmente contra el contra erario el público, tampoco tenga efecto. No vale Bien. la pena que yo. Eh, opine analice. Bueno, no, no vale la pena que yo analice las, las encuestas en el modo tan técnico y tan fructífero que ustedes lo han hecho. Gracias, no Francis. Déjame recordarte, Francis, la pregunta del día. Bueno, recordarte, no, decirla por primera vez, ¿verdad? Sí, porque yo no estaba en... No, que no la ha dicho. No, es que no la hemos dicho tampoco. Gracias. La pregunta del día, Francis y amigos televidentes, es la siguiente. ¿Está usted de acuerdo con que se extienda el estado de emergencia por 25 días más?